Hoy estamos contentos y veganos. <ríe> Preparados para descubrir la cremalada. Que ni es crema ni es ensalada. <ríe> Hay una regla fundamental que vale para hacer cualquier crema de verdura sabrosa. Y es tan sencillo como saltear todos los ingredientes antes de ponerle el agua. Parece una chorrada, pero el sabor cambia totalmente. Empieza cortando una cebolla en trozos vastos. La cortas. Voy a cortar ahora 4 o 5 zanahorias bien lavadas, pero con piel. La piel le va a dar sabor, la piel le va a dar vitaminas y quieres que esté ahí. No es importante que sean trozos muy pequeños, pero sí que intentes que todos sean más o menos del mismo tamaño. Lo que vale para esta crema, vale para todas. Acuérdate siempre, siempre, siempre y tatúatelo en las palmas de las manos, saltear siempre antes de poner el agua, para cualquier crema. Te vas a cortar un par de patatas, también en trozos grandes. Vas a cortar tres ajos, en trozos también grandes y un trozo de jengibre. Toda la verdura adentro de la olla. Fuego a saco y le pones un buen chorrazo de aceite. Remueves que se dore y le pones un toque de canela, un toque de comino y un buen toque de sal. Sigue removiendo. <risa> si vieras cómo huele esto, fliparías. Ya sé que soy un poco pesado, pero siempre que hagas una crema, recuerda, saltea, saltea y saltea. <risa> y es que no hay más. El secreto está aquí. Este es el doradito cachondo que le va a dar todo el sabor. Remueve. Y cuando ya lo tengas todo dorado lo cubres con agua pone la tapa y cocina lo más o menos unos 15 minutos o el tiempo que tarde en estar blanda la verdura que sepas que saltear no solamente le va da sabor sino que también va a ayudar a que la verdura se cocine muchísimo antes comprueba que la verdura esté cocida apaga el fuego y pégale una buena triturada. falta un poco de sal, se las pones, vuelves a triturar, que se mezcle bien. <risa> Ahora sí, perfecto. Y el último paso, el toque gypsy, lo que le va a dar la vuelta de verdad. Vamos a convertir esta crema en cremalada crema y ensalada. Córtate pepino muy finito, muy finito, muy finito. Córtate un poquito de cebolleta. Recuerda siempre en diagonal porque es como está más dulce. Con eso dicen los chinos y te vas a coger por último unos cogollos. Sacas las hojas, sobre todo las del centro, que son las más crujientes. Las pequeñas las dejas como están y las más grandes. Cortas al medio, coges todo pones en un bol y le vas a poner toque de sal, un toquecito de canela, un poquito de comino y lo vas a terminar con un toque de vinagre, vinagre de jerez y un toque final de aceite de oliva virgen extra. mezclalo bien que se impregne de todas las especias, de la sal, del vinagre y del aceite. Con la crema. ¡Acojonante! Y ya terminas con las hojas de lechuga y pepino alineadas. ¡Guau, guau, guau, guau, guau! Mirad esto, chavales. Ni es solo crema ni es ensalada. ¡Cremalada!